Dice el Señor, en Isaías 43, 1 a 2. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, y no te cubrirán los ríos. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas.